Seguimos con eh, nuestro tema, en la bulla del día, y es que tan fuerte discusión entre un médico y un agente de la policía. Lo que estábamos hablando ayer, llegó la mascota de, del programa. <risa> <risa> eh, vamos a ver nos tienen ahí el video para después de glosar la información. Póngale audio, por favor ti, a ti me gustaría encontrar tu vocabulario con una maldita oye Que te crece dueño del mundo por eso Oile. Oile. Oye, te estoy ayudando Oye, así Yo me preso como yo quiera, coñazo Yo estudié para eso, esos locos me quitan de ahí, coñazo Yo sí, más que usted, más que usted Más que usted, se te ve su nombre a la cámara no parece, usted no parece Yo sí, miren yo, nadie es Contreras aquí, no, el doctor Contreras Un perro, un perro Víctima de todos ustedes, coñazo Óigame. Víctima oígame, de todos ustedes. Óigame. Nadie ah, está que hablando con usted. Sí, cuídense en su mundo. Esa, le voy a arribar a mi vehículo, ¿eh? Sí, cuídense en su Vamos, mundo. Conocí, le voy a arribar a mi vehículo. Si yo quiero, se meten en no, el. Lo que usted el, tiene que ¿verdad? hacer es no chocar a nadie. Comando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 fue cantado y difundido en las redes sociales una intensa discusión entre un médico y un agente de la Policía Nacional. El video fue difundido por el periodista Ramón Tolentino en su cuenta de Instagram. Ayer, bajemos aquí, ayer yo estaba hablando sobre esto con un problemita que pasó con un agente de la DGC en la, en la autopista Duarte, me parece. Mm. Sí, lo del motor. Que hay muchos ciudadanos que no respetan las autoridades. Y a veces... En ocasiones las autoridades llevan a este punto al ciudadano. Pero yo viéndola bien, viendo la imagen, estudiando al doctor, no es la manera de él expresarse siendo un médico que él estudió para eso. Para, para empezar mí eso de esa nuevo, manera. Para empezar de esa manera usted estudió. estudió. Otra cosa, lleva a un niño delante. Ya usted está en falta, con eso usted te en falta usted lleva a un niño y está discutiendo con un niño que está incómodo el bebé y también está en la parte de adelante del conductor, el niño no debe estar ahí. Hay que ver también porque este lado, estamos viendo el lado del policía, estamos viendo la grabación del lado de la policía. Ahora hay que ver qué sucedió, hay que ver la otra moneda para poder desglosar este problema. Usted sabe muy bien que como hay policía freco, hay ciudadanos también que, atentos por un título o cualquier carguito, quieren eh, a, a, defecarle arriba a la policía, a las autoridades. Entonces, como da más un solo video, mi opinión es que más adelante debe salir el video de él, porque estaba grabando, pero yo creo que no debió comportarse de esa manera por el niño. Pienso yo, el doctor debió pensar con cabeza fría, y evitar ese vocabulario, eh, eh, ese mal rato con un niño en un volante. Y hay que ver, porque ahorita me crucifican, hay que ver por qué pasó eso. Porque estamos viendo lo que es el video de, de la parte del policía. Usted sabe que a veces eh, eh, usan, que te ponen agrio y después graban. Como ah. tú estás alterado ya. Sí. Hay que ver cuál fue la consecuencia que llevó este doctor a comportarse de esa manera a comportarse ¿sí? de esa manera porque por amor al arte no es claro algún incidente ocurrió antes de eso que pues solamente vemos la versión de la policía nacional o la imagen Ajá. de la policía ya policía donde nacional. está regado ya donde el hombre está regado exacto Oye, hay que ver qué fue lo que pasó la policía deja, deja caer ahí que le dice que no que debe tener cuidado con chocar a alguien parece que fue por algún problema de tránsito pero aún así pues hay que ver cuál es la versión que tiene él, que para defenderse, y una versión de tercero, o sea, donde la policía, ni la policía, ni el doctor estén envueltos. O sea, una, un tercero que haya grabado desde fuera todo lo que pasó y pues tener una idea mejor de qué fue lo que ocurrió. Pero aún así creo que estuvo muy mal, no demostró un comportamiento correcto este médico, eh, perdió los estribos. Eh, y más teniendo a un niño, entonces imagínate si eso hubiese eh, llegado a un, a, a, a un extremo mucho peor, o imagínate que eh, estos policías hubiesen sido otros, porque hay policías, ustedes saben que son brutos, hay que decirlo, y me perdonan, pero es así, imagínate que uno de estos policías hubiesen sacado un arma, y hubiesen sobado, qué sé yo, o sea, hubiese sido peor la situación, y creo que, pues, y en este caso creo que la misma policía, no sé si se tendrá que ver con esto, eh, tienen que hacer una investigación y este hombre, el doctor, su nombre es, a ver si lo tengo por aquí, Daniel Contreras se llama el doctor. Entonces, tiene que dar la cara y explicar qué fue lo que pasó y luego pues buscar a alguien, un tercero, para que nos diga o para que dé una visión de más o menos qué fue lo que pasó en ese incidente que es viral en las redes sociales así mismo eh, hay, que, hay que hay que investigar qué fue realmente lo que pasó porque recordemos que luego cuando ya la, se sacan cámaras todo el mundo empieza a bajarse porque ya hay una cámara grabando pero vemos el hombre muy alterado realmente alterado se ve entonces algo le dijeron algo lo sacó de control que, que, la, que o sea algo las autoridades le hicieron que él salió hablando de esa manera que está muy mal, se ve muy mal, un doctor mal manejarse de esa manera que porque un título, porque el Dominic, aquí usted está equivocado, usted no usted estudió es para usted, ¿verdad? Tener un título y poder trabajar en uh -huh. algo profesional, pero eso no le da derecho a usted a venirme a pisotear y hablarme porquería, porque usted tiene un título, aquí hay gente sin título más decente y más inteligente y con más dinero que una gente profesional emprendedores y yo te voy a decir algo, yo respeto mucho a los estudiantes que se gradúan y todo y tienen su niño, pero yo respeto más a los emprendedores que vienen de abajo de la tierra y emprendiendo con su, su con su, su propio como es que se Recurso. dice? Con, eh, eh, con su propia intu intuición Sodor. y uh -huh. eh, ll llegan más lejos que mucha gente que, que te la ve que porque yo no entiendo cuál, cuál es la vaina que una gente tiene cuando se gradúa. le, le, ¿No? le vamos a dar seguimiento a este caso para ver la sí. otra parte. Sí. De, él debe disculparse pienso yo por su gremio como médico sí. Sí. debe disculparse porque estaba alterado claro. porque eh, ser un doctor es un privilegio porque usted salva vida entonces usted no puede tener esta, esta no actitud eh, sí. eso así